La, la llegamos a la verga Sabes que ahora estoy pensando que es una mala idea Porque viste que anda detalles Corre eso bueno, me escuchas cuando yo ahora Vale, agarra, agarra antes que te agarres Yo puedo, uy, rompí vas a tener que en el piso ¡Está enchufado! Ah, cierto Esperá, ¿como pusiste Ahora, esto? Y tenés que hacer primero. Parece una guía con este hombre canta... ¡Para, me pasa la coda! Y también la probamos, si ah, no funciona No, yo no voy a tener esa luz, que que me... Ahora vos tenés que cerrar la, la ventana ¡Chupame a... el culo! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Tire esto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Se mira esto <risa> Este cuña mi coche a fin Ahí podría ponerme el espejo Ahí me a ver cuando me masturbo Tiraste a la gente Santi tiraste a la gente ¿Qué hace? Este espejo es una aberración pero igual está rico Dow <risa> Miren estas cosas, estas cosas son de pobre Esto, Dow Es de pobre Esto, Dow Es de pobre Eso es pobre El conchol sucio Es de pobre Zapatillas Nike ¿Ah? Este pobre El dibujo más feo que hice en la pared es de pobre Carre, que es el único que hice El esclavo que trabaja gratis es de pobre Estás agitando, Santi Santi, deja de agitarte oh, Esta casa está llena de espejos Ahí hay un espejo Esta es una puerta de espejado no, let's go Y ahí Hay otro espejo Ya no sirve para nada Aquí llega Filoni